Si sacáis la mano, se ve que voy a estar haciendo tipo. Hoy día vamos a abrir <risa> <risa> estos sobrecitos que venden en WePlay, que son un pack de 3 sobres, como a cambiar la tienda, a ver qué tienda está mejor. No creo que te escuches, si yo leí tan bajo. Si, ¿Sí? si me van a escuchar, <risa> tranquilo, tranquilo. Entonces, ver, esto lo compré en WePlay, va a ser 3.090, los tres sobres para ver cómo está la frecuencia aquí. Si es que salen las cosas que quieren salir, sale pura mierda. Para que ustedes decían, espérate, saca espérate. ¡Esa mano! Bro. No quiero, saca esa mano, mira, mira. Para que ustedes decían dónde comprar las cosas. Así que nos vamos a abrir. ¿Eso? ¿En la otra tienda no te venden los sobres así como un paquete? No. ¿Por qué no es así? pues, pues la son las tiendas más grandes. Un poco de punta, huevona, Martín, por favor. Porque quería saber sí. porque no todos los otros bien los venden sueltos. Sí, eso es que no tiendas Los que están en el display. Este, es, por eso que este no. No sabemos cómo es la frecuencia, porque si no esta no saben este, llegan así. Ya vamos a partir con nuestro atún, que nos salió en el video pasado. Pero es súper es súper poco objetivo tu comparación. Tienes que hacer más muestras. abre Ábrele, wey. la pelabón, por favor. <risa> ah, pues que está ahí. Lo siento, lo siento nuestro. nuestro. nuestro. Usted. El tramoy ahora tiene que estar de. Exactamente. De... Ya cabrón. <risa> ¿Cómo se llama esa? Ver, más adelante ¿Cómo se llama eso Druk. El Druk, bueno, <risa> Druk delegado. A la telaraña. Se la agarra todo el mundo. El Dodu. El Teco. El Muidris. ¿Es Ese no salió. Este era.. Timarios. No, Timarios. Por ahí. Y nos salió el Sucubo De nuevo. Sí, ya no salió antes ya. Y.. Uno no. Palector Gracias King Kardashian El Golf mano de hierro por la paja ¿Qué y chiste más fome weón no. de bastón Creo que perdí años de vida Ya lo había hecho ya No medio cáncer Ya lo man. había hecho un bueno, ver sobre salió pura basura No bueno Me va a suicidar aquí mismo Dejar aquí igual el sudoku. Ya, ahora vamos a abrir el alfa, que en la última, el último video, estos solo estaban, pero... ¿Exodia? Exactamente. Nosotros completamos Exodia porque sacamos todas las cartas del, del ¿no oro inicial. Del oro de la edición. Exactamente. Ya. El kern. ¿Y es ahí? Lamia Expelet. Les mucho. Lugat. El mano Gaza. El gas ahí, callándole aca El Samurai para el y... Garras del Oso también estaría, también ¿cierto? No, no, no, ¿No Garras del Oso Cada jugador para suma su mazo su castillo y destierra la bebida de carta Luego cada jugador roba tantas cartas como coste, tenga la carta que desterró mm. O sea que primero para Jai, cuesta cero Exactamente, para Jai, para que sea random la wea esta es la primera carta y ruedas te falta como por si la tengas. Esa... Y te sale esa. Exactamente. Dale cero. y de cero. Y. ¡Uh! ¿Oh? Akiko Yamamoto. La Mega Samurai. Ahí, para que lo vean los no, cabros Uy, se me está haciendo buena, weón. No, estos. Son mando, man. Estos son los que mandan, weón. Estos son los. que Compren solamente de estos weones. Los de lobito. Sí. Los furries. Exactamente. Los amigos furries. Buena, dice Luz. En tu paso vigilante por turno puedes poner un contador de honor sobre un aliado Luz. Otras Jurai. Objetivo. Que controles. Luego robo una carta. Voy a poner contadores. Ahí para otra cámara. La cámara número 2. La, la cámara número 2. cámara número 1. Ahí lo, los cambios de imágenes y ta ta ta ta Este es el otro. El crucifijo roderobe y... Un camello. El camello. La mejor carta la dice. <risa> <risa> el camello. El camello, bueno. Abre el otro. Al toque, hermano. Al toque, vamos a ver las cartas aquí. Abre el otro. Y hermano, y te pegan. Aquí está el A ver, eh. ver ¿queréis pelear? No, Ponte aquí, hermano. ¿Quieres pelear? Ya, bu. dale. Bu. Pelea, buen, Envío buen, ya. uno v uno, ya. <risa> <risa> <risa> ¡Uno v <uno>, 1 <risa> <risa> al toque. <risa> Gra, buen graba. <risa> te vas a hacer el menos suplex. Como que... Pues después pues, tú, bueno, fue el o no fue el <risa> Fui <risa> yo. <risa> te bajaste el <delante>, cagaste, <risa> y Perdiste hermano. Perdiste tu superioridad. Me ¿no? ha hecho tanto sube en la vida ya que ya. no me acuerdo ya. Ya, último sobre de no esperar todo. pookies. Ya. El El. Samurai. Este oro con habilidad. El. Malaquín. Malaquín. El malaquín. La ballena pantera. Doctor Strange. Doctor Strange. Y. Marca Ojo, de lobo. Uno. Puedes jugar este talismán en respuesta a que tu oponente juega un talismán. Bueno, un contador de honor en un aliado.. Luz o Taras Samurai, objetivo que controles. Luego, roba una. Carta. ¿Eh? Y por último, a ver... A ver... ¡Ah! No, Uno oro. no, no. No, no, no, no, no, no, no, no. Oro, orlow. Eso no me ha salido, ¿cierto? ¿sí, no, creo que no. Después... La cucaracha. Me faltaron tres... Llura de esclavo. Y por último, el... Ese. Petar. Petar. Peter la anguila. Peter la anguila. <risa> Peter la anguila. <risa> <risa> Peter la anguila. Uh, ya, eso fue todo, cabrón. Ojalá, es el que sale en el sol. ¿A dónde? ¿A dónde, no, ¿A dónde loco? No. no le hagan caso a sí, ese maldito rodor, chao. Chau, chao, chao, chao. Ahí mostremos la, la mierda. No, no. Chau para la pachada. Déjala quieta, que oh, pesado